El demonio del futuro Cual si se tratase de un árbol con los cuernos de un ciervo Con raíces creciendo a través de su cuerpo como si fuesen sus músculos Y un ojo en el centro Establece un contrato con Aki al presenciar el final de los dos años de vida que le quedan Ofreciéndole que a cambio de su poder el cual es ver unos cuantos segundos a futuro y así enfrentar de mejor manera a sus adversarios Como al final de este episodio se aprecia al encarar a Fantasma Cual si se tratase de una amarga despedida a Jimeno Me parece resaltable el paralelo que se crea entre lo visto con el demonio katana en capítulos anteriores y ahora como Aki le hace frente Tatsuki Fujimoto tiene un arte muy preciso y en verdad tanto en el manga como en el anime se ha adaptado de buena manera a su lenguaje. El demonio del futuro le ofrece a Aki el contrato de habitar en su ojo derecho y que la razón de tal petición es que quiere presenciar su muerte, la cual califica como la peor de todas. Aki fiel a su actitud desde el principio de no gritar que el futuro es lo máximo como le pedía el demonio, tampoco quiere conocer más detalles de cómo morirá. Esta es la primera escena de tres que tiene como clave el ojo en este episodio. La segunda es cuando Kishibe está bebiendo. Vemos reflejado su ojo en el sake, un elemento importante de su personalidad. El débil Hunter más fuerte de todos advierte que no hay que confiar en nada de lo que haga o diga máquina incluso recibir daño mortal, ya que como él mismo ha comprobado, los demonios se recuperan al beber sangre sin importar cuánto les maten. Además, él mismo ha dejado una frase importante que va de la siguiente manera, Las presas nunca deben creerse lo que les diga el cazador, y con máquina se siente la presa. Esta es la segunda escena con el ojo, pero este detalle es únicamente del anime. La tercera es claro, cuando Makima negocia con el mercenario. El mercenario le menciona a Makima lo curioso que es como el mundo de los demonios y el de los humanos también funcione con dinero. Ya que a cambio de 200.000 yenes, el demonio de pistola ha establecido contratos con ellos. Otro elemento interesante es que él se describe como un mal necesario. Cuando atacaron a Denji, el demonio Katana describía a su abuelito, el ex jefe de Denji, precisamente como un mal necesario. Junto a todos los yakuzas que fueron convertidos en zombies. Esa... Es la motivación que tiene el demonio Katana para ir tras Denji, vengar a su abuelo. Makima responde a esta idea con los ojos de sus familiares en una bolsa de papel, a manera de negociación con algo que va más allá del material. Esta describe que ante los demonios, ese mal necesario del que hablan es una simple excusa para ser criminales. Desplegándonos el lenguaje del mangaka en varios niveles. El demonio Katana conserva el odio hacia Denji por su abuelo con varios zombies como último recuerdo de este mismo. Y finalmente en este capítulo la cuarta sección nos presenta a su pequeño Akatsuki. Con Aki siendo su especie de Sasuke. Tenemos al pibe tiburón. Que puede nadar a través de las paredes y tiene un diseño de lo más fachero al evolucionar. Al pibe de la violencia. La piba araña. Y finalmente, el más importante, el demonio de los ángeles. Al tener contacto con él, significa reducir tus años de vida, así como le declara a Aki, quien le ofrece un pañuelo al tener una buena acción con él. Ángel termina por salvarle con una de sus alas, esto significa mucho del personaje porque es flojo y aragán. Siendo una tremenda introducción a cómo será el nuevo compañero de Aki en sustitución de Jimeno, dándole un sentido muy importante al reencuentro con el demonio fantasma, teniendo un vínculo también importante con el demonio eternidad y aquel último cigarrillo que la senpai compartió con Aki, y cómo ha sido un nexo muy importante entre ambos personajes y así el anime termina de adaptar el cuarto volumen así es aquí comienza la sección con spoilers por lo tanto si no has leído hasta el volumen 9 del manga que de verdad recién lo leí y quedé destrozado vamos a conocer qué fue lo que vio el demonio del futuro qué fue lo que vio cuando aquí metió la cabeza que me pareció una escena extraordinaria así que el volumen 9 nos da la respuesta lo que ve el demonio del futuro, es precisamente cuando Aki, está siendo poseído por el demonio de las armas de fuego Un elemento muy interesante, es que este decide vivir en su ojo, que es donde precisamente sale esta pistola El nombre de Aki, es así, por el arma de AK-47 La composición es él disparando, cual si se tratasen de bolas de nieve y él siendo un niño de esa forma Tatsuki Fujimoto nos alterna el enfrentamiento de Aki poseído por el demonio de las armas junto a Denji, enseñándonos en paralelo su guerra de bolas de nieve de forma inocente, cual si se tratase de un juego de niños. Y es que el discurso de Aki es bastante profundo, la gran carga dramática y sentimental a la cual nos puede llevar el mangaka, Haciéndonos conectar con los personajes pero también conectando toda la trama en sí misma Y es que verdaderamente he quedado destrozado al leer este terrible futuro Y es que es lo que estaba viendo también este demonio Los últimos momentos de Aki, habitando en uno de sus ojos Y es que según él, le ha proporcionado la muerte más horrible Pero vista desde la perspectiva del demonio motosierra ¿Quién le termina arrebatando la vida al cuerpo de Aki? Cumpliendo finalmente la profecía. Me ha dejado verdaderamente maravillado y creo que Chen Man ha conseguido muchas cosas que se van conectando con este momento. Por ejemplo, al hermanito de Aki le están leyendo el cuento de El ratón de campo y el de ciudad, aunque ya volveremos a eso. Su última memoria es cuando está jugando la guerra de bolas de nieve, pero con su hermano menor, una vez Denji le derrota. Esto ya lo habíamos visto con anterioridad en esta temporada, y es una escena que cambia totalmente todo el sentido. Es cuando aparece también el demonio de las armas de fuego y mueren muchísimas personas, en las cuales también se encontraba su hermano menor y toda la familia. Esto en 1997, siendo el vínculo que tenía Aki originalmente con este demonio y el destino trágico que obtiene al ser poseído por este mismo. De verdad, la gran tensión y cómo logras conectar con todas las ideas del mangaka es extraordinario. Otro elemento que me vuela la cabeza es el cuento que le lee en la de hermano menor, El ratón de campo y el de ciudad. Es un elemento que se explorará en el arco de Rhys y que se explica por parte de Ángel. Mientras Rhys acompaña a Denji en una lluvia que no cesa provocada por el demonio tifón, acá Ángel le explica a Aki, uno, puede vivir en paz, que es el del campo, y otro, puede comer cosas deliciosas a las cuales el del campo no puede acceder. Pero vive en constante riesgo por gatos y otros elementos que hacen que tenga menos expectativa de vida. Pero puede disfrutarla más que el del campo. Acá descubrimos que Denji se identifica más por el de ciudad, mientras que Ángel y Riz por el del campo. Esto nos deja ver la gran capacidad que tiene el mangaka de ir conectando sus ideas a través de los propios elementos de esta misma. Sin duda me ha maravillado. Y con esto llegamos al final del video, le quiero mandar un saludo muy especial a mi polola Daniela que es Cosplayer de Riz, a la cual pueden seguir en Instagram y por favor suscríbanse al canal, nos vemos el siguiente Conches o Martes, hasta la próxima.